Son animales que han sido tratados, sacados fuera de su área natural, o animales que han sido criados como mascotas, ¿no? Nosotros trabajamos con la policía ecológica, la policía ecológica, tanto nosotros como ellos, rescatamos a los animales, ¿no? Los animales, ¿Eh? Los animales, a nosotros son como nuestros padres, nuestra familia, los rehabilitamos, es una tarea bien complicada, pero no imposible. Urku cuenta con mariposario, de los cuales nosotros tenemos dos variedades de mariposa, la mariposa búho y la mariposa morfo. Sí, en la, ¿no? sí. la mariposa búho es netamente nocturna, su mismo nombre lo dice, tiene la apariencia de un búho, las alas. No, mientras que la mariposa morfo es netamente de esta zona. Nosotros estamos comenzando el cerro escalera, que es el área de conservación de la región de San Martín. Acá en el todavía había fauna silvestre, en esa área de conservación. ¿no? Tenemos una gran cantidad de. Tenemos al tigrillo, a los torongos, a los monos araña, ¿no? Tenemos a, a los, más que todo a los monos pichicos, a los rayos, que está en área de conservación. Y además mariposas lo tenemos en pocas cantidades, porque su reproducción es muy tediosa, muy delicada, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre las mariposas? ¿Qué tiempo de vida tiene las mariposas? El tiempo de vida de las mariposas en, en el mariposario puede ser hasta de 5 o 6 meses. Fuera de eso no sabemos porque pueden ser cazadas por los reptiles, arañas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Caballeros, ustedes... Por favor, ¿de dónde son ustedes?